hola familia regresamos con un nuevo video donde les voy a hablar sobre un bot una extensión en el google chrome que espero les ayude especialmente a ustedes que les gusta agarrar upex en las visitas está un poquito complicado hacer todo este proceso pero en el video les explico qué es lo que tienen que hacer en la descripción del video, muy importante en la, descri en la descripción del video les voy a dejar el link para el server para bajar los archivos de, de esta extensión del taco este así que espero les guste esto como les dije ayudará a las personas que quieren ahorrarse upex durante las visitas o ver los precios de las propiedades así es que acompañen, mi familia dejen un like al final del vídeo si les gustó comenzamos Este es un tipo bot, una extensión que están publicando en los canales de, relacionados con Aplan, pero también lo subieron en el video de la semana de Aplan. Escuché de este bot hace como dos o tres semanas, pero la verdad no sabía dónde encontrarlo. Así es que vamos a hablar de esto. Vamos a tratar de instalarlo como siempre. Antes que nada, tengan mucho cuidado cuando bajen este tipo de extensiones. Porque a lo mejor trae un virus. Como los de hablan. lo pusieron en el video, entonces creo que, es, que no tiene problema ah, no, al bajarlo. Esperemos que, que todo esté bien. Pero de lo que se trata este bot familia, es que a ver si puedo ver. ¿Se ve mi ratón o no se ve mi ratón? Como que siento que no se ve mi ratón en la pantalla. No sé por qué. Aquí ven los números 25, 45 junto a la maletita. Estos son los precios de los cents que cobran cada propiedad. Si han visto mis videos, si han estado en el, en el barrio, en la, en la sala de busca de tesoros, siempre hablamos de, de tratar de ahorrar lo más posible uh, cuando buscamos tesoros estándares. Los videos que he hecho donde les explico cómo buscar tesoros lo más básico, me han visto cómo aprieto una propiedad, después la otra, hasta que encuentre la más barata. Esto ayudaría muchísimo porque ya sé dónde están los más baratos. Me ahorraría tal vez unos 15, 20 segundos. Así es que vamos a tratar de instalarlo, familia. A ver si me deja, a ver si puedo. Vamos a aprender juntos. El último video que subieron los de Hablan es este. Y se van al minuto 3. Y es donde empiezan a hablar de esto. Nos tenemos que ir a un Discord, nos tenemos que registrar. Vamos a ver si podemos hacerlo. Le voy a apretar aquí. Me va a llevar al Discord. Ah, déjenle cambio. Discord. Aquí está. Le voy a decir que quiero unirme. Ok. Hay diferentes cosas que tenemos que hacer. Tenemos que, primero, a ver si me deja. Aquí dice, primero tienes que completar algunos pasos. Completar, aquí le ponen a completar. No se sé ve bien la pantalla. Tenemos que aceptar las reglas. Igual que en el, en el barrio tenemos reglas que todo el mundo tiene que aceptar. Igual en este server. Lo leen lo aceptan. Okay, ahora tenemos que verificar. Aquí tenemos que verificar, nos bueno, va a hacer un captcha y le apretamos aquí. Y tenemos que tener mucho cuidado. No dice aquí que no tiene, no incluye espacios. Es una y, mira, y k mayúscula, e mayúscula, r y z. Vamos a poner eso, y k mayúscula en mayúscula, R y Z. Sin espacios, familia. Sin espacios. Ponemos que sí. Ya. Ya me verificó. Ok. Ya. Ahora qué. Ya me dio acceso a los otros canales. Taco Tools. Aquí. Taco Tools Instructions. Here's the folder. for the plugin. Primero vamos a bajar el PDF. Del Taco Tools. Ok, esta extensión es para el Chrome. Ok, acá dice que este, esta herramienta no va a funcionar si no estamos en ese server y tenemos que preguntar por el rol del taco. <risa> y creo que es este que está en verde, familia. Pero primero tenemos que leer las instrucciones primero que tenemos que hacer tiene que ser por el google chrome nos vamos aquí a las a más herramientas a las extensiones ponemos aquí que queremos este el modo de programador algo así le ponemos load unpack que abra el archivo aquí está este seleccionamos el folder y nos sale el, la extensión Debajo de las extensiones. Vayan a sus extensiones. Seleccionen esta figurita del rompecabezas. Y que le hagan el pin para que lo tengan ahí a la mano. Select the taco icon. Seleccionamos el taco y entramos al Discord. Tenemos que darle permiso. Tenemos que acercarnos al mapa lo suficientemente para que veamos todos los cuánto cobran. Y con la, presionamos la, la, la letra P en el tablero y con eso se, se activa o se desactiva. Aquí si queremos ponerle el fees, el range, también enseña los precios de las propiedades. Ok, vamos a hacer eso familia. Perfecto, ahora lo que vamos a hacer, vamos a bajar este archivo. Después de bajarlo, vamos a pedir que nos den el para este para esta extensión. Okay, vamos a meterla aquí una vez más. Tengan mucho cuidado. Lo mismo que nos dice el Discord, que tengamos cuidado. Es que esperemos que que no nos metan un virus, ¿verdad? Pero los de hablan lo bajaron también y muchos jugadores que juegan Aplan. Continuamos. Vamos a ver si está tardando. Ok, ya lo bajé, ya se bajó. Ahora vamos a pedir el rol y creo que tenemos que apretarle aquí donde dice Tacomi y me dio el rol. Muy bien, y creo que si me pongo acá y busco mi nombre. Oh, perfecto, ya estoy aquí. Taco Tools, ya me tienen el rol ahí. Ok, perfecto familia. Vamos ahora, a okay, que el documento dice que tenemos que ir donde dice More Tools o más herramientas, extensiones y apretarla aquí. Vamos a hacer eso. Ah, ah, no sé si pueda. Uh, es que no tengo esto. No tengo la extensión del Google Chrome para mi pantalla. Regreso, regreso, familia. Dos, tres. Bueno, ya puedo poner la pantallita del Google Chrome aquí en el software que estoy usando para grabar esto. Ahora sí. Tal vez el de ustedes esté un poquito diferente que el mío, pero aquí me voy a los tres puntitos. More Tools. Extensiones. Ah, miren, acá arriba. Arriba, mano derecha. ¿dice si de ve, ¿verdad? Ahí la apretamos. Ok. Ya la apretamos ahí nos regresamos al documento ok regresamos estamos hicimos el paso número 2 estamos en el 3 ya activamos aquí el botoncito azul no sé por qué siento que no sale mi ratón en el documento pdf no sé por qué pero a mano derecha familia dice developer tool bueno ahí ah ya salió bueno ahora vamos aquí donde dice Lord unpacked vamos a apretarle ahí ahorita en el chrome y nos va a salir esto el metadata seleccionamos el folder y hasta ahí vamos a darle pero vamos a ver dónde dónde me regreso al chrome ok creo que ya vamos a ver vamos a intentar otra vez porque no podía yo más herramientas extensiones ya bajé el archivo otra vez oh, ok ok ok ok ya okay. ya ya ya ya ya ya familia ok fíjense lo que hice ok cuando uh, a ver a ver dónde está la pantallita espérame espérame que quiero cambiar mi pantalla el folder que está o el nivel del folder este en si sí bajé uh, cuando bajan le, cuando bajan el, el documento les va a salir un folder que dice bueno a mí me decía que dice taco rayita tools rayita punto cero uno cuando en sí uh, uh, cómo se le puede decir como el, el documento viene, viene con el, el zip y le hice el unzip. Y como les dije, mil disculpas, no sé cómo se dice en español. Si me lo pueden poner ahí en, el, en los comentarios. Pero cuando le hice el, el unzip para que se abra este archivo grande, por eso lo, lo, lo hacen el zip, por eso lo, lo comprimen. El folder que está antes de este del metadata es el que tenemos que apretarle. Estaba yo siguiendo las instrucciones y ahí estaba, estaba yo seleccionando este. Ese no es. Seleccionen el que dice taco, rayita, tools, rayita.01, una vez que ya hagan el ANSIP a ese documento. ¿Ok? Muy, muy importante que hagan eso. Por eso no me servía a mí. Miren, perdí como unos 30 minutos, pero ¿qué es lo que sigue familia? Vamos a ver. Dice, una vez que está aquí, ya nos sale aquí el, la extensión. Y sí, ya la tenemos ahí. Después dice: ve a tus extensiones y selecciona el del taco. A ver, vamos a ver. Nos regresamos aquí al Chrome. Le cambiamos. Aquí. Aquí, mira, arriba. ¿Por qué no sé? ¿Por qué no sale mi. Ah, ya salió. Aquí, arribita, hasta lo del rompecabezas. La apretamos ahí. Y aquí seleccionamos. Lo del taco y le hagan el pin para que se quede ahí. Muy bien. Ya tenemos eso. Ok, que seleccionemos el, el, la extensión del taco y que entremos al discord. Ok, vamos a ver si podemos hacer esto. Ay, no me equivoqué, me equivoqué. Tengo que arreglar esto de mi pantallita porque me tardo más así. Ahora, ok, aquí arribita vamos a apretarle al taco. Ya se me antojaron unos. Seleccionamos. Vamos a entrar aquí al Discord. Ok. Y ahorita regreso. Dejen. Entro en mi información porque la verdad no me acuerdo. Bien. Cuando instalan un bot, es lo mismo. Le están dando acceso a su cuenta en sí. Pero como pueden ver, tiene acceso a mi nombre y mi avatar. Sabe qué servers estoy usando. Cuando me meto a otros servers. Y todo esto. Vamos a actuar. Vamos a decirles que sí. Ok. Ah, miren, miren. Acá abajo, mano izquierda. Miren, perfecto. Cuando bajan el archivo del Discord, les sale esto. Viene con el zip. Cuando le hagan el unzip. Cuando abran el, el archivo, ese primer folder es el que tienen que seleccionar. Ok. Pero así es el nombre. Taco, rayita, tus rayita 1.0 sin el zip. No como nos indicaba el documento que dice meta. No. Es el folder anterior. La carpetita anterior. Ok. Vamos a autorizar esto, familia. Estamos aprendiendo algo. Ok. Ahora tengo que entrar aquí. Yo no uso el Google Chrome para jugar. Uso el Brave. No sé si puedo hacer eso también por el Brave. Si es que ahorita regreso, dejen. Voy a entrar a mi cuenta con el Chrome. Y tengo que buscar mi contraseña. Algo rapidito, miren lo que me salió. Ahorita que voy a entrar al Google Chrome con mi contraseña, ok. Y ahorita pongo mi información y vamos a ver yeah. qué pasa. Ahora sí, familia, creo que ya casi terminamos. Vamos a regresarnos al documento, al PDF. Estos 9, 10 pasitos, la verdad que sí nos costó. Ok, ahora dice sí porque me salió esto que le hagamos el zoom para ver los bordes de las propiedades y que le apretemos el ap para que nos salga esto ok vamos para allá vamos para el chrome miren aquí dice, ya me salió aquí. ya está el plugin ya está activado por aquí debe salido el tesoro porque aquí están aquí están los mafiosos todos me lo acabo de perder pero en fin miren, miren, miren, miren, miren, miren, miren, miren. Entonces, este cobra 50 por los cents. Ok, ok. Y si le apretamos la P, nos sale esto. Si queremos ver los precios, miren los precios. Interesante, interesante. Ahora, 15,000, 15,000, 15,000, 13,000. ¿Cómo nos puede servir esto? Una vez más. Por ejemplo, ahorita voy a buscar cents. 200. Westland. ¿Para qué nos sirve este este plugin, esta extensión, verdad? Digamos. Como, dije, les, como les dije, dejen recargo mis sets. ¿Cuántos tengo ahora? Diez. Dejen, le quito las gráficas porque está haciendo esto muy. Digamos que estoy buscando mis tesoros estándar verdad. Vamos activar un tesoro estándar si me deja ok vamos a pagar 125 upex antes de activarlo aprieten le aprietan la p y le selecciona aquí que nos enseñen los fees ok ahora dejenle quito aquí, aquí busco mi tesoro está muy muy abajo esto hará que su compu se haga un poquito más más lenta familia ok Tal vez necesito quitar los exploradores, pero vamos a dejárselos ahí por el momento. Ya nos vamos para allá. Ya casi llegamos. Y Esto ayuda para cuando estemos cazando los estándares. No, se le, no les recomiendo que usen esto cuando están con los competitivos porque hará que su compu se ponga más, más lenta. Todavía nos falta. De ser por acá. Vamos a mandarlo por acá. Ahorita le quitamos con los exploradores a ver si. Eso nos ayuda a ver. Este no viene. Me pasé. Ya casi llego. Está por acá, creo. Vamos a mandarlo acá. Vamos a cerrar esa ventanita que el abanico de mi compu ya se está. Ya se prendió. Está haciendo mucho ruido. Uh, no, te da falta. A ver, por aquí, por aquí tiene que ser. Ok, ya. Estamos a menos de 500 metros. Está por acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 por acá. Ok. Como no tengo propiedades aquí, para ahorrarme los UPEX siempre quiero brincar a las propiedades más baratas. Aquí está uno de 20, aquí está uno de 20, aquí está uno de 20. Lo que hacía antes, familia, es andar buscando que okay, cuál es 50, no. Así iba yo. Tenía yo 5 minutos, entonces me tardaba yo. Pero como acá hay una de 20, 20, voy a brincar allá y me ahorré 30 UPEX. Esto ayuda con la cacería de tesoros estándares nada más. Okay. Entonces me voy a venir para acá. Aquí está otro de 20. Aquí me vengo acá. Y quiten todo esto del FSA las um, los otros exploradores para que ahí está. Ya vieron. Ahorita vamos a quitar todo eso. Si es que está consumiendo mucho. Mucho RAM ahorita. Todas estas gráficas. 290. Ahora vamos a hacer esto. ¿Por qué me salió así? Quitar los settings. En la descripción del video les voy a dejar el link. ¿Cuánto me queda? 8. Vamos a buscar otro. Entonces, no, colecciones no. Pero ahora de que nos van a, los tesoros estándar van a cambiar mucho, tal vez no valga la pena. Okay, ya activé este. Está más de 10 kilómetros. Vámonos por acá. Me voy al mío. Como siempre, en los estándares. Todavía me falta. Vámonos por acá. Aquí al Porridge Park. Falta todavía ver aquí ahora no sé si lo voy a dejar instalado este, esta extensión um, si me dedicara yo a buscar tesoros todo el tiempo tal vez sí y, y en la compu sí me gustaría tener esto y si tuviera una compu más como se dice más potente? Entonces sí. Ok. Si no tuviera yo tiempo, si ya tengo prisa, miraría yo tal vez a esta de 20 aquí. Pero miren, ya sé dónde están las propiedades más baratas. Este es el propósito de esta extensión. Si quiere, si, o tal vez no sé, durante una apertura, no, durante una apertura no, durante el, el evento de... Esas las de cuando los tours, ¿verdad? Mucha, muchos jugadores, lamentablemente, cuando su propiedad es parte del tour, le suben a lo máximo por las visitas. Si tengo esto activado, puedo saber dónde están las... las si las propiedades de al lado cobran más barato. Esto ayuda un poquito, como les dije, para a buscar los tesoros para viajar más rápido. No voy a llegar. Se me hace. Ajá, miren. Ok. Entonces voy a viajar aquí a este de 20. Para que me salga más barato el viaje. Y creo que está entre el del 25 al 40. Vamos a ver. Ahí está el tesoro. Estaba en el de... Uh, ¿Qué dijimos que era este? 25. Pero me agarré 5 UPEX. Para ustedes que están empezando ahorita, 5 UPEX vale mucho. En 10-15 visitas que se hacen al día, ya son 50 UPEX. Pero bueno, de esto se trata este esta extensión del taco. Uh, a ver con un tiempo me tarda en editarlo, pero si les gustó familia, si les sirve, dejen un like al video. Como siempre aquí ando tratando de ver qué encuentro por los otros canales relacionados con Aplan para ayudarlos para que se les haga un poquito más fácil avanzar en el juego. Como les dije, no sé si me voy a quedar con esta extensión. Está haciendo que mi compu sea muy, muy lenta. Pero, ¿ustedes también que les gusta la compra y venta? Ah, miren, también otra cosa antes de que se me olvide. Aquí dice Show Markup. Miren, como pueden ver, este tiene un markup de 140%. 140, 144, 144. Esto también está bueno para comparar precios. Miren, miren, miren. Este lo está vendiendo por 12.000 con un markup de 144. Y si quieren comprar en esta zona, este los vende a 12.000 también, pero el markup es de 164.150. Como quien dice, le está subiendo más, les conviene más comprar estos que estos de acá. Aquí son de 36.54.87 al mes. 5944. si sí, les conviene más este porque les dan tres supex más al mes pero en fin familia de eso se trata esto mil disculpas al principio porque me hice bolas con con bajar el el archivo ese la extensión y cómo instalarlo pero realmente espero que les ayude un poquito para avanzar en el juego hay muchas cosas que, que están haciendo los jugadores necesitamos un programador que haga cosas como estas en español pero así familia en la descripción del video les dejo el link para ese para ese server ok bueno familia muchísima suerte en lo que queda de la semana de sparks no se desesperen los esperamos en el barrio si quieren compartir sus alegrías o frustraciones con los tesoros que tengan bonito día y nos vemos despuesito en el metaverso